Los invito a que voten por mí porque por medio de las herramientas tecnológicas hemos podido llevar a todo el mundo lo hermoso del campo. Amigos, les pido que me, me apoyen eh, con su voto para poder ganar y recordar que si podemos ganar él eh, se lleva el mérito a nuestro campo y con él podemos llegar a muchos premios más porque el campo es hermoso, se vive una paz y amor. Mujeres, somos valientes y capaces de aprender todo, la tecnología no nos puede quedar grande y por medio de ella podemos aprender muchas cosas y llevar muchas cosas a través de ella. Bueno, pues lo es importante porque por medio de la tecnología podemos ver, aprender muchas cosas y también llevar el campo hermoso a, la, a las ciudades.